¡Atrás! ¡Atrás! ¡No me vais a convertir en una de esas cosas! ¡Os voy a volar los sesos! ¡Apartaos de mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me toquéis, monstruos! ¡No seré como vosotros! ¡Prefiero morir! ¡Buscaos vuestro propio escondrijo! ¡Los monstruos están por todas partes! ¡Me hice el muerto! ¡Eso hice! ¡Me hice el muerto! ¡Se llevaron a los vivos! ¡Oh, Dios! ¡Todavía los oigo! monstruo. ¡En paz! El sargento, Mendoza, Vicente, todos desaparecidos. Esas cosas se los llevaron. Adiós, adiós, adiós. Se fueron, adiós. ¡Han desaparecido, enteras, ¡Desaparecido! ¡A mí no me pillan! ¡Por ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, no quiero ser como ellos! ¡Por favor, por favor, no! ¡Por favor, no!